Buenos días, eh, hola a todos, soy Sergio Mezano, es para mí un agrado y un honor poder invitarlos al próximo congreso virtual de nefrología entre el 2 y el 6 de noviembre, en el cual en la sección de eh, glomerulopatías y nefrología clínica, lupus y vasculitis renal, tenemos destacadísimos invitados, entre ellos la doctora Agne Fogo, una famosísima patóloga renal, que eh, acaba de ser recientemente electa presidente de la Sociedad Internacional de Nefrología. A ella la acompañan los doctores Jürgen Fleck y Brad Robin, ambos editores de las recientes guías clínicas, ¿qué digo, de glomerulopatía y nuestra anfitriona nacional que acompaña a dichos invitados es la doctora Paula Segura, nefropatóloga del Hospital José Joaquín Aguirre. Los esperamos entre el 2 y el 6 de noviembre.